Ser cliente con Tapime tiene muchos beneficios, ya conoce nuestro portal de clientes, tendrá acceso a todo el contenido que Contapime tiene para usted, podrá aprender a manejar el sistema con miles de videos explicativos, enterarse de nuestros cursos y capacitaciones, ver las memorias de todos los eventos realizados por la comunidad Contapyme, descargar las últimas actualizaciones, Solicitar soporte técnico y mucho más. Solo debe ingresar a www.contapime.com, dirigirse al botón Portal de Clientes, e iniciar sesión con su correo registrado en Contapime. ¡No lo olvide! Contapime Portal de Clientes. ¡Y listo! Contapime, simple, rápido y fácil de usar.